Entré con mi visa K1, me casé y me están ofreciendo trabajo. ¿Puedo aplicar para estos trabajos? Hasta donde entiendo, sí puedo y tengo que hacer mi cambio de ajuste de estatus y permiso de trabajo. Por favor, dime. Ok, si, si solamente tienes ahorita la visa K1 y te están ofreciendo trabajo, no puedes trabajar porque no, no, no tienes permiso legal para hacerlo todavía. So, se puede hacer, debes de hacer primero tu ajuste de estatus y que el gobierno te mande el permiso de, de poder trabajar. Porque si trabajas ahorita sin el permiso, ellos tienen todo el derecho de, de negarte lo, la, la residencia y te, y te pueden sacar del país porque estás trabajando ilegalmente. Sí, no, no vayas a trabajar porque eso sí te puede afectar en la aprobación de tu ajuste de estatus para obtener tu residencia. Espérate, mete tu aplicación de ajuste de estatus y espérate que sí. son 3-4 meses, una vez que ya esté tu petición, cuando te envían un permiso de trabajo y de viaje ya con. Entonces, si sí, ya puedes empezar Así a es. trabajar, si sí, hay que tener un poquito de paciencia en justo en esta transición, sí. porque si no, si te puede afectar la aprobación si trabajas sin, sin un estatus este, legal, no se arriesgue de que, la verdad, no mm. vale la pena hacerlo. No, Así es, mejor tenga la, la, la paciencia y espere y haga todo lo posible lo más rápido posible. Ok, si encuentras útil este vídeo, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.